¿Escuchaste eso? Si sí, tenemos que deshacernos de esas chinches o vivir afuera el resto de su vida Tal vez las ignoramos, esas se irían Son chinches putita, chinches todo lo que te es si las ignoramos a grandes de ellas ¿Qué vamos a hacer entonces? No quiero vivir afuera, no podríamos ver más televisión nunca <ríe> Ya calla y deja de llorar Estoy pensando, químicos, una guerra con productos químicos, jajajaj. Ja. Lo hicimos, lo hicimos así, nadie podrá sobrevivir una dosis de esa exposición. Eso es como pescar en un barril, vaya No podemos permitir el abuso de una chinche que solía vivir en nuestro cuerpo. Vamos a mandar una bomba, y aplastarlas una por una. Oye, ¿dónde están nuestros empalelados? Aquí están, perdón por la tardanza. Oye, dijimos sin mayonesa, quiero crema y café molido en esas cosas. Somos unas chinches noches de cocina internacional, ¿entiendes? Ahí vamos para allá, enseguida viene vamos a Sing, a traerles a estos caballeros lo que piden. Eh... Oye, ¿qué tal si usamos algo más de esto? Estás loca. Si les damos más esto, las chinches crecerán aún más. Significa que no tendremos que quedarnos afuera, ¿verdad? Por supuesto, tantita nos deshicimos de las chinches. Sagi, me rascas la espalda. Creo que tengo una chinche. Que tienes una chinche, una chinche en tu espalda y date la vuelta la mataré. Ja ja ja, ja, ja, ja la pateo al trasero.